Hola amantes del Bulldog, soy David, bienvenidos a nuestro canal nuevamente. Hoy os voy a enseñar a cómo cortar las uñas de vuestro Bulldog. Y si no tenéis ningún Bulldog, os voy a enseñar a cómo cortar las uñas de vuestro perro. Así que, intro vídeo. Bueno, aquí tenemos una perrita de tres meses. Eh, está en brita Hoy le vamos a hacer el corte de uñas correspondiente y os voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a empezar por esta mano. En las uñas negras es un poco complicado, ¿vale? Como veis, eh, no sabemos dónde está el nervio, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, como podéis ver, hace una curva hacia abajo, como una uña de águila, ¿vale? Entonces, en la zona de la curva es donde vamos a cortar, ¿vale? Mirad, cojo estas tijeras para cachorro, y corto esto es lo que tenéis que cortar esta parte nada más vamos a seguir con una uña blanca fijaros en la uña blanca que tenemos una parte más rojiza y otra más blanca vale la rojiza es el nervio ahí si cortamos saldrá sangre vale entonces para evitar que se salga sangre cortaremos justo por encima la parte más transparente y blanca vale es la que tenemos de uña que sobra así que vamos a cortar esto es lo que tenéis que cortar. Haré otro ejemplo con la siguiente uña. Cortaremos. ¿Ves? La perra no sufre ni padece. Volvemos a cortar la siguiente uña. La negra. Llegamos otra vez a otra negra. ¿Vale? La zona que veis que hace curva es la que tenemos que cortar. No cortamos por aquí. Cortamos por la punta. Mejor cortar por la punta antes de hacerle sangre al perro, ¿vale? Durante el vídeo os voy a enseñar una tipa si os sangra un dedo, que tenéis que hacer para cortarle la hemorragia, ¿vale? Por si os equivocáis. Y así haremos con las siguientes. ¿Veis todas estas que son blanquitas y se ve rojizo? Pues solamente la parte blanca. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Perfecto, ¿lo veis? No es tan complicado, no hace falta cortarle más. Pues nada, esta es una demostración de cómo tenéis que cortar las uñas, ¿vale? Ya lo veis, tiene que quedar así, como lo estáis viendo. Si le dejáis las uñas muy largas, el problema es que los dedos se le abrirán, ¿vale? Se le abrirán y entonces cuando crezca se le verán los dedos totalmente abiertos. Se le tiene que quedar así, como una patita de gato, ¿vale? ¿Vale? Porque después se apoyaría con las uñas en el suelo al tenerlas tan largas y empezaría a abrirlas y a deformarse los dedos. Así que hacerlo siempre. Yo os recomiendo que cada dos semanas estéis cortando las uñas del bulldog. Bueno, como os había prometido, os voy a enseñar la tip, ¿vale? Que, que era para evitar tener sangrados en la uña si os equivocabais, ¿vale? Bueno, el producto se llama. Mirad, Trimex, ¿vale? Es un producto que lo podéis comprar por internet, ¿vale? Y sirve para parar cualquier tipo de hemorragia de cualquier uña, ¿vale? Lo que haría es pararla rápidamente y que dejaría de sangrar. Y el uso es muy fácil, os lo voy a mostrar. Abrimos el, el tapón, como podéis ver, dentro es un producto así anaranjado, ¿vale? Lo que haríamos es simplemente coger... La uña, vamos a poner un ejemplo, que si fuera esta uña, ¿vale? Cogeremos un poco, ¿vale? Y le pondremos en la zona donde estaría, ¿vale? La herida, ¿vale? En el caso que hubiera herida, ¿vale? Se quedaría mucho más impregnado. Pues también podéis meter el dedo directamente, ¿vale? Y ya está. y eso al cabo de unos segundos ya dejaría de sangrar. Luego esto se va, sin problema, es un polvo que se va. Y ya está, ya quedaría hecho, ¿vale? Os recomiendo Trimex, ¿vale? Sirve para cualquier uña que, que os paséis cortando. Bueno, aquí hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Cualquier duda, lo que queráis, comentarios, suscribiros, campanita y seguirnos. Porque vamos a seguir dándoos mucha información acerca de esta preciosa raza. ¡Hasta pronto, amigos!